Puede no parecer real, pero Megachat existió. Hace 14.000 años, en el norte del África, comenzaron a surgir selvas y grandes lagos, a pesar de que sus desiertos eran aún más grandes que hoy, gracias a la llegada de monzones. Uno de esos lagos fue Megachat. Debido a ello, los humanos vivieron en áreas que ahora son inhabitables. Entre otros factores, este fue un cambio cíclico provocado por movimientos del eje terrestre y alteraciones de la radiación solar obtenida. Pero hace 8.000 años, el desierto volvió a reclamar su lugar. ¿Volveremos a ver diluvios en el norte de África? Solo el tiempo lo dirá.